Eh, el motivo de, la, de esta reunión es eh, comunicar eh, respecto de un tema que, que veníamos anunciando desde hace algún tiempo, que es eh, la entrada en vigencia en la provincia de Santa Fe del esquema del de pase sanitario. Eh, ustedes habrán visto que el, que el gobierno nacional eh, dispuso el pase sanitario para todo el, el territorio de la, de la Argentina eh, con una vigencia determinada posibilitando que eh, las jurisdicciones, cada una de las jurisdicciones, obrar a partir de, de esa norma general en consecuencia. Bueno, en el caso de la provincia de Santa Fe, el pase sanitario o el pasaporte sanitario va a empezar a regir a partir del de, día 21 de diciembre ...para aquellas personas mayores de 13 años... ...que concurran a las actividades que determina la norma nacional... ...ustedes recordarán que, que esa norma preveía... ...la, la existencia del, pase, del pasaporte sanitario para eventos masivos, viajes grupales actividades que se realizan en los, en los boliches baileables los, y los salones de eventos. En el caso de la provincia de Santa Fe se, va, o se dispuso una extensión a otras actividades que son las siguientes, cines, teatros, centros culturales, casinos eh, y bingos, como otra de las, de las actividades que también eh, requieren la, la presentación del pase sanitario para poder eh, desarrollarlas. Toda esta información, digamos, en, en el momento que, que estamos conversando, va a empezar a ser eh, subida la norma correspondiente a la, a la página o al portal de, de la provincia de Santa Fe donde también, y como sucedió en otras eh, oportunidades en las que conversamos, va a estar eh, subida también toda la información, la misma información en las, en las placas que de alguna manera van a reflejar los requisitos que, que establece este, este decreto del gobernador de la provincia que, que les estoy comunicando. Asimismo, y también lo podrán ver ahora en, en este mismo momento, eh, en la página de la provincia de Santa Fe hay un botón en la página principal que dice Pase Sanitario, donde se podrá tener eh, acceso directo a las aplicaciones a través de las cuales se puede eh, llegar... A, a la comprobación del pase sanitario. Me refiero concretamente a través de la página de la provincia, se puede acceder a la app Cuidar eh, o también a la app eh, Mi Argentina, donde eh, figuran los, los elementos digitales para, com para comprobar que una persona tiene el esquema completo de, de vacunación. Esto sería, en términos eh, generales, lo, lo que se dispone por parte del Gobierno de la provincia, reitero, para personas mayores de 13 años y eh, con vigencia a partir del día eh, 21 de diciembre. Es comprensivo, reitero, de las, de las actividades... Eh, que figuran en, el, en la norma nacional, en la decisión administrativa nacional y de las otras que les mencionaba y que van a poder consultar cada una de ellas en la, en la página de la provincia de Santa Fe, en términos generales señalábamos eh, cines, teatros, bingos, casinos, eh, gimnasios eh, y centros eh, culturales como aquellas que, que van a requerir el pasaporte sanitario.